¿Qué pasa, pollo? Pues, soy Kira y estamos de vuelta con una pedazo de aventura épica y vikinga de Avarheim. he dicho pollo, pues, así yo me ya mucho que no, hacía, que no usaba ese término. Bueno, en el último episodio matamos a Tuétano y he estado fabricando Hidromiel resistencia a la congelación, que se fabrica con esto. Miel, cardo, bolsa de sangre y ojo de mmm, grisucio. La bolsa de sangre se consigue de las sanguijuelas que hay en el pantano, lo cual tenía una indigente cantidad. Le hemos podido fermentar, tarda bastante, hay que decirlo, tarda bastante en fermentarse, pero da, dan, creo que dan 5 cada una, 5 en total. He conseguido 12, he podido 3 y he conseguido 12. Ah, oh, no, no, que este no lo no he cogido. Anda, huevo. o bueno, algo sí. Me dan. Dan, pues dan, dan. Dan nueve. No sé, dan dan muchas, ya te dan muchas. Vamos, que tenemos bastante con Y con todo lo que llevamos. Y podemos irnos perfectamente a hacer pupa. Podemos irnos a hacer pupa a la montaña. Vamos, vamos a ir a la montaña a ver qué tal la montaña, ¿Vale? La montaña, hay varias cosas a conseguir importantes. Lobos, para conseguir piel de lobo. Y el nuevo ore que está ahí. ¿Cómo nos vamos a ir a la montaña? Pues vamos a coger el teleport del pantano y vamos a subir por arriba. Es lo más rápido para llegar a la montaña. Así que no se diga más. Vamos a poner teleport. Por aquí. Le cambiamos el nombre: punto altar. Le ponemos pantano. Nos alejamos Vemos si hay pantano Sí Y nos acercamos ¡Ah, bolío! Pasa que ahora... Oh, hostia, no me he llevado He comido un error Tiene que haber cogido por lo menos una poción de... Una poción de veneno por lo menos Pues sí Por lo menos una poción de veneno para poder moverme por el pantano y llegar a la montaña Porque es que... Eh, cualquier bicho que me pille sin, el, sin la poción de veneno me funde Bueno, vamos a ello en fin, vamos al lío He descansado y todo para poder tener, digamos eh, El descanso a de, 18 minutos Bien, bien, bien bien Esto aquí, no sé a qué me lo llevo Pero bueno, eso ahí Y vámonos Al pantano, que se va Allá Al pantano, digo yo al A la montaña, que se va para allá sí. Voy a ponerme el arma por si algún tonto la pera quiere... ¿Ve? Ahí hay uno, ¿ve? ahí enfrente un tonto la pera Que quiere hacerme la vida imposible Que hay otro ¿Ve? Me da más que me he expuesto eh, La poción de veneno Porque aquí la peña se aburre mucho Aquí la peña se aburre mucho Y más vale demostrarle a ellos Que el aburrimiento no va conmigo Y le doy caña Acá ven, que tengo una cosa muy guapa para ti Bueno, vamos a la montaña que está ahí No sé si por aquí podía subir, porque creo que estaba demasiado, eh, Demasiado pendiente Vamos a verlo ¡Oh, mira jabalí, eh! Es verdad que aquí se mezcla la planicia bien apagando ah, también esto se carga, se carga mucho más rápido La poder subir rápido por aquí todo lo que veamos interesante lo cogemos y vamos ya estamos aquí ya está así de es fácil está con jala pues me pongo esto anda anda que el problema bueno, vamos a verlo, vamos a verlo todo entero por aquí No voy a cortar nada, quiero que lo veáis, a ver qué encontramos Recordemos que aquí hay un material muy interesante, no me acuerdo cuál era Creo que era la plata Creo que hay un material muy interesante Lo mismo luego ponemos aquí, dependiendo cómo sea de grande la montaña Y lo que, los recursos que podamos ya en ella, mira Oye, como pega, ¿no? Como pegan, ¿no? Joder, como pegan, ¿no? Los putos lobos La madre que los parió Me tengo que comprar algo Algo que me ocurre rápidamente La madre que los parió como pegan los lobos Dios hay otro lobo ahí Ahí va A ver si le pica mal hacha Yo creo que le pica medio, medio igual, a ver, puedo... recordar que se pueden domesticar los lobos, eh Recordad que los lobos, los lobos se pueden domesticar y es tan fácil como, igual que los jabalíes, es encerrarlo y darle a comer. Y ya está. No tenemos historia. Sí, perfectamente podemos hacer aquí una pequeña eh, garita. Un garito aquí para estar salvaguardado. Y eh, poner un portal y venir rápidamente. Y la hora como nos pilla al lado, pues te mueve corriendo y llega a la casa. Pero por lo menos que tengamos un sitio para salvaguardarnos. Para poder huir. No sé, aquí creo que se tienen que encontrar con el, con la fúrcula También hay dragones Hay que tener en cuenta que también hay dragones Y ya me apareció hoy un dragón Ahí está el dragón Ahí está, osidiana Esto es lo que venimos a buscar, osidiana esto es lo que venimos a buscar Osidiana Osidiana El dragón está allí Le van a ganar por culo, creo yo Al dragón Vaya por ahí Quien yo me sé Porque ahora mismo yo creo que no, no estoy ni preparado Mira Mira aquí que montón de Osidiana hay A no me caigo Oh, pues va tanto osidiana, eh Y como me pilla cerca Es tan fácil como coger Y tirar para allá corriendo Y llego Ya sería a ver A ver qué podemos llegar a fabricar Con los Sidiana, Porque sinceramente no, me, no tengo ni idea Ni lo que podríamos llegar a fabricar Con los Sidiana. Pero aquí va tanto osidiana, ¿eh? Mira, mira, mira, donde hay otro otro dragón Me fío, eh Viendo ya lo que me han hecho Los novos Me fío del dragón Me fío del dragón, sinceramente me Voy a coger toda la oxigena posible Antes de salir corriendo Cual perro con el rabo entre la pierna Ojo puta, es que se ve grande, ¿eh? es que no me fío Que seguramente luego son una mierda O con, o con el arco... Le puedo dar candela, pero aquí no me fío en nada Nada A la mala puedo huir, ya ves Vamos a buscar un poquito más de, más de obsidiana por aquí Yo creo que va a estar más arriba obsidiana, sí Tenemos eso de obsidiana Sí, la obsidiana está mucho más arriba Podemos intentar darle candela a un dragón, a ver ¿Que vemos que no? Pues... Como es tan fácil como salir corriendo ¿No? ver. No creo que vaya a quitarme... Ah, eh, mami, ¿puedo ponerme lo de esto no? Esto ¡Ale! ¡La ¡Mierda! Bueno... ¡Vaya mierda, cara, tío! ¿Ya está? Fresa gélida y glándula congelante. Mola. Oye, pues si me esperaba algo mejor. Bueno, mira, más vale esto que el otro, ¿no? Mejor que los que lo de asquito. Juego la montaña, colega. Es que es complicada. Ah, mola que el bioma sea así. Porque te obliga a... A eso. A escalar. Te obliga a escalar. Te obliga a escalar. Vení conmigo. Ale, ale, toma por culo. Es complicado, la verdad. Y mola, mola que este tipo de, de bioma. No se meto tan llanico, tan bonico, tan. No sé. La verdad que mola que la gente tenga unos biomas tan. tan pintoresco y tan diferente Y tan distintos entre ellos. Que faltan mucho más mob por añadir, hemos encontrado algo, uh, uh. Uh. Uh. Uh. a ver. ¡Oh! Uh, ¡Vera de plata! ¿Esto que queremos? ¡Vera de plata! ¡Vera de plata! ¡Vera de plata! Es de plasta, agua igual. Vamos, vamos a picar, a ver. ¡Vera de plata! ¡Vera de plata! Por cierto, vamos a tirar algo. Vamos poder coger la plata. Porque estoy viendo yo que no va a cogerse... Venga, ven, ponte el tiro, ven. A tu casa. Eh, hijo, puta, que estuvo pegado. La madre que te parió. Vamos. Pues me mola esto, además me puedo hacer por aquí aquí arriba perfectamente el el de este, lo diré el portal porque okay, vengo, cojo todo y me voy para allá andando, ya está, anda que problema me congelo, bueno pues pasa nada hombre. Vamos el culo Vámonos ya, que ya se ha hecho de noche Aquí también hay Aquí Vámonos, sí, porque aparece por la noche. Eh, hombre Lobo, vámonos. Yo no tengo ganas de que venga un hombre Lobo y me haga catapum, bim, bum, boca de atún. A ver, Fenry, vámonos. Vámonos, ¿qué se pasa de noche ya? Dios mío, vámonos. No va a pillar, bueno, vámonos. Eh, allí, allí he visto algo, un mentir. Me voy a, me voy a arriesgar demasiado, eh. What the, fuck? What the fuck? Vámonos ya Los no, chicos, nos vamos para la casica Y ahora volvemos, vale Bueno, hemos llegado No me he encontrado a en por el camino No me da cuenta de grabarlo, pero he hecho una foto Y... vamos a ver Lo que podemos conseguir con la obsidiana Vale Cola obsidiana. Vamos a añadir esto aquí. Lo que tengamos. La obsidiana se. Hay que... o, o, o, hay... Obviamente hay que fundirla. No hay que fundirla. Entonces. Sí, esto lo puse demasiado. No. Obviamente ya, eh. Lo puse demasiado ñe. Entonces. Entonces, con la obsidiana, ¿qué podemos hacer con la obsidiana, Vamos a ver? Roca volcánica oscura. Pero no me dice nada, tengo que fabricar algo especial para la obsidiana. Elaboración. Soporte soporte de herramientas. Mmm Estante. Eh, ah, mira, para esto para la herramienta, de herramienta Construcción Eso que tengo piedra, obviamente Decoración Mira, puedo ponerme la forma de lobo Eso es por ahí ¿Y aquí qué? Vamos a reparar de cuero de la troll, pantón de rapiento, túnica de rapienta, de túnica de cuero eh, capa de pierde troll No, no me han dado nada que digamos No veo nada Supuestamente con la pierde De lo bueno se podía hacer algo Como herramienta o algo O bueno, herramienta digo yo eh, Eso No sea raro no sé si tengo que poner algo. Me falta algo. En pla... Mira, ya puedo hacer. La cama de dragón ya Ya puedo hacerla. De hecho, tengo para hacerla de sobra. La cama de dragón ya puedo hacerla. Que la verdad, no es lo único que sube en la comunidad. Prefiero poner esto. Elaboración. Horno de fundición. Corta piedra. Forja.. El fuelle ya lo tengo puesto El yunque de herrería no lo, no, no lo tengo puesto Pues no sé No sé A ver si voy a coger la plata el de lobo Ahí está la flecha Vamos a ver Vamos a ver Espada de plata Escarchador Ese es el que yo quiero El escarchador ¿Qué será aquí, digo yo, ¿no? dor, Comido de drag. Plata Viscosidad Y no se consigue en el pantano Este arco hay que pillárselo sí o sí Pechera de lobo Y graba de lobo Vale ¿Qué más? Bronce Cobre y taño, eso no es nada Vamos a bajar para abajo para de plata, para de hierro, lanza de corteza ancestral, esto ya lo podríamos hacer Escudo de plata Mmm, escarchado Este me interesa, pero me hace falta mucha plata Esto tengo, no me falta una boquilla más, pero eso es fácil pillarlo La plata es lo más mm, chungi de pillar, por así decirlo, la plata Pero vamos, que eso es, así me arriba un portal y con el portal, coge todo lo que podamos eh, Con el Con el Mergingor, Y corriendo Porque pillamos al lado Y sin problema, vamos Sin problema Yo creo que lo mejor Hacha de guerra, nada hacha de hierro, hacha de bronce Pues Yo quería que iba a haber algo más borrico Por hacer No te voy a engañar los irianos no van a acabar A ver, sí vale, pero No le veo el 100% de la utilidad Tengo que poner aquí al lado otro cofre Me va a tocar ir a por hierro Coger el barco vino aquí abajo, reventar todo esto Me va a tocar hacerlo sí o sí eh, Ya está eh, Seguramente lo haga fuera de cámara Porque va a ser un coñazo Subir, bajar, subir, bajar, subir y bajar pero lo veo necesario para poder avanzar más en la tecnología. Lo veo necesario, sinceramente. Uy, acá está, está sin problema. Pondremos allí un... Un esto, lo diré. Un portal. Aquí. Y veremos qué ocurre, ¿vale? Mm -mm -mm. va tomando esto esto esto esto y vamos a guardar lo que hemos pillado de matar bichitos en el pantano eh, pim pam pim pam pim pam y pim pam, Venga. Y pim, pam. vamos a poner eh, la piel de lobo en otro dormitorio sí podemos quitar este perfectamente y poner la piel de nuevo Ahí va Ya tenemos 12, perfecto Ya tenemos 12 Y guardamos aquí esto No lo queremos para nada Y de comida estamos Medio que, vale De comida estamos medio que Digo ahí, a ver, comida, comida tengo para echar Pasa un montón de comida, no, no, no, vamos, no hay ningún problema Pasa comida Pero Yo creo que sí, vamos a coger el barco Fuera de directo, fuera, fuera de, de vídeo Vamos a coger el barco, vamos a coger un montón de metal Y aquí vamos a poner eh, Lo que sería Una caseta Con eh, Con esto, lo diré con un portal para poder venir aquí rápidamente, sin problema. Vamos a farmear. Vamos a farmear todo lo que sería. Toda la montaña, porque todo esto de montaña. Todo esto de montaña y, y habiendo plata, no viene bien. ¿Qué sería buscar la zona donde se panea el siguiente boss? Que sería el de la montaña, que no sé cómo encontrarlo, pero bueno, yo creo que habrá alguna forma de poder encontrarlo. Y nada, así que chicos, por hoy vamos a acabar ya. Ha sido rapidito. Hemos ido a ver la de montaña, que creo que nos interesaba. A ver lo, lo que hay. Ahí falta un Mad Mob, falta el Fenry y falta el Golem. Y eh... ya está, a ver si en la próxima podemos domesticar Aunque sea un lobito que nos acompañe en nuestras aventuras nórdicas. Sin más, soy Killer, me despido un fuerte like como siempre. Suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita, comentar lo que queráis comentar. Todo es bienvenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Valheim Hasta la próxima